Como decimos, dentro de esta cita culturales que nos ofrece el martes, hoy vamos a conocer la segunda obra eh, que nos presenta Juan Bustamante López, eh, Nosotros dos, cómo mantener la pareja. Y bueno, pues es un onubense diplomado en turismo, eh, escritor y técnico informático, también aficionado a la fotografía, y que, bueno, pues tras su experiencia eh, se está abriendo al mundo de la literatura con estos libros que tienen también un fin que él mismo nos va a contar. Eh, Juan Bustamante, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos, bienvenido. Muchas gracias. Ahí está tu casa, después de que, como bien me decías, ¿no? <ríe> Llevas 30 años entre nosotros disfrutando en eh, diferentes etapas, ¿no? Sí, tengo el placer de, de, de, lo conté cuando vine el año pasado aquí a presentar ¿Sí? mi primer libro, el de la ruptura, de que, bueno, desde pequeño, eh, hace 30 años, pues tengo la segunda casa aquí en Isla Cristina, así que encantado de volver a mi segunda casa. Bueno, eh, ¿cómo fue esa primera edición ¿no? de la ruptura? ¿Cómo te funcionó lo que es a nivel ¿no? de, de lectores? Pues la verdad es que fue bastante bien, el libro eh, tuvo bastante repercusión, es un tema además de mucha actualidad, desgraciadamente, el tema de mm -hmm. las rupturas, hay muchas rupturas, y bueno, la verdad es que tuve la suerte de presentarlo aquí también, en La Cristina, ya digo, mi segunda casa, donde, lo voy, a, donde lo voy a presentar hoy este, este otro libro y muy bien la verdad que fue un éxito de crítica digamos y de público la gente le gustó y el libro pues se vende bastante uh -huh. la gente además me mandan mensajes de que les ayuda les sirve y nada pues yo la verdad es que encantado te ha llevado ese calificativo no del doctor del amor sí me pone me han puesto eres, algo así como el doctor amor. en turismo no sí sí me han puesto algo así como el doctor amor sí bueno eh, si va a servir para curar los males de amores pues nunca está de más no uh -huh. Esos son difíciles, difíciles de curar, ¿no? Es complicado porque siempre lo digo en, en mis actos y en mis entrevistas que, que la verdad es que la mentalidad ha cambiado muchísimo, que ya no es la misma mentalidad que antes, que hace 10 años la gente parece que se respetaba más, o que había, o se lo pensaban antes de cometer una locura, y hoy no, hoy parece que no se respeta nada, y, y es lo que está pasando. Está desgraciadamente está habiendo mucha ruptura. Uh -huh. eh, bueno, ahora nos trae nosotros dos cómo mantener la pareja, es decir. Cómo evitar la ruptura. Sí, porque claro, decía la gente, bueno, parece que este hombre quiere que rompamos, ¿no? Entonces eh. digo, bueno, no, no os enfadéis, ahora voy a hacer lo contrario, ¿no? Voy a hacer el libro para intentar que no ocurra. Sí, este libro es, bueno, igual que el otro, en base a mi experiencia, a lo que yo he vivido, pues cuento y sobre todo doy consejos de lo que, digamos, se debe hacer y uh -huh. no se debe hacer cuando tienes pareja. ...y bueno, intentar que, que la pareja vaya lo mejor posible... ...y luego me hace gracia porque me dice mucha gente... ...bueno, pero es que algunas de las cosas que dice en el libro... ...ya las sabemos, digo, sí, las sabéis pero nunca las hacéis... Nunca las ponéis en práctica. Digo. Uh -huh. Entonces eh, lo que intento es eso, un poco eh, abrir los ojos y que la gente pues, sepa qué hacer y qué es lo que debe evitar para que la pareja uh -huh. vaya lo mejor posible. ¿no? Eh, bueno, evidentemente lo primero, yo creo que entre otros aspectos, es saber, cada uno tiene que saber lo que significa estar emparejado. No, eh, no sé, a veces entendemos, hay muchas maneras de entenderla, ¿no? lógicamente. Hay quien entiende que estar emparejado significa perder hasta tu propia vida, tu libertad, tal y cual. Se dice que dos forman uno, pero bueno, a la vez, cada cual tiene su propia independencia, ¿no? No sé. Eh... Bueno, yo siempre digo que cada uno tiene que tener su espacio. Uh -huh. eh, es decir, yo pongo un ejemplo que un poco le hace gracia a la gente, pero la verdad, digo, tú imagínate que tu mujer o tu novia tiene que ir a hacerse la cera a la peluquería pues tú no tienes por qué ir con ella, es que hay gente que va a todas partes con la pareja. Es decir, ella tiene que hacer sus asuntos, tú tienes que hacer los tuyos, entonces no pasa nada porque durante el día nos veáis durante un rato y cada uno haga sus cosas, ¿no? Entonces, es una de las cosas muy importantes en la pareja, el tener el espacio, el uh -huh. que cada uno tenga sus cosas, pueda hacer sus cosas, y eso no quiere decir ni que estén enfadados ni que no se quieran ver. Uh -huh. Exactamente. Bueno, me imagino que tú tienes estructurado este libro, ¿no?, Cuéntame, ¿cuál es, ¿qué forma ¿no? en definitiva la has dado? Eh, bueno, pues he empezado el libro comentando un poco el, el término de lo que es la pareja, o sea, lo que podemos entender por qué mm. es la pareja. ¿no? De todas formas, lo comentaré mucho más ampliamente esta tarde en la conferencia sí. que voy a dar. Y, bueno, pues intento dar una imagen de eso, de, de lo que es la pareja, de que intentemos, mmm, digamos, llegar al, al acuerdo de qué es la pareja y qué es para mí una pareja, qué es para mí tener una pareja, o, bueno, qué es para todo el mundo tener una pareja, ¿no? Luego, eh, pues cuento cosas muy importantes que ocurren en la pareja, como es la convivencia, uh -huh. eh, la, las discusiones. Eh, luego el tema de, como he comentado, lo que se debe hacer y lo que se debe evitar en la pareja. Y bueno, pues el libro va un poco enfocado a eso, a analizar a analizar un poco lo que es una pareja y cómo va la pareja y qué, qué es lo que debes hacer teniendo esa pareja para que vaya lo mejor posible todos los días. Uh -huh. eh, siempre decimos algo que eh, yo al menos, es parte no de mi, de mi manera de, de entender esto, ¿no? Eh, curiosamente, siempre digo de que es muy fácil amar ...pero el ser humano eh, estamos eh, empeñados en complicarlo todo, ¿no? Sí, es verdad, es verdad que muchas veces eh, lo que yo digo que en realidad... ...si te gusta alguien de verdad o quieres a alguien de verdad y esa persona te quiere a ti... ...no es complicado que la relación funcione. El problema es que cuando una de las dos partes se empieza a cansar... ...se empieza a aburrir o se empieza a apagar, entonces cuando vienen todos los problemas. Pero si hay auténtico sentimiento y si hay auténticas ganas y auténtica ilusión y auténtico amor no es nada difícil que la pareja funcione. Uh -huh. Claro, lo único es también tener interés porque funcione la pareja, ¿no? Se claro. ha perdido el concepto de pareja. Sí, se ha perdido bastante. Junto con los valores, porque sí. al fin y al cabo la pareja era un valor social más, ¿no? Como puede ser dentro de, de, de, del, del propio valor familiar, ¿no? Sí, se ha perdido mucho. Yo siempre digo que el, no entiendo por qué no copiamos el modelo de nuestros padres porque nuestros padres llevan 40 años juntos y se habrán peleado veces y habrán discutido veces, muchísimas, y ahí siguen, ¿no? Y hoy no, hoy parece que todo el mundo a lo más mínimo, a la, a la segunda discusión ya optan por el camino rápido, la vía rápida, que es terminar o incluso engañar y buscarse a otra persona, ¿no? Uh -huh. Entonces es una pena, la verdad, es una pena porque se ha llegado a eso y, y por eso está pasando lo que está pasando, que es que nadie dura. Uh -huh. ¿Y dónde puede estar...? Eh, el por qué no se busca esa solución, que es lo que le falta hoy en día a las parejas. Pues mira, yo eh, lo voy a comentar a la conferencia después, doy así un pequeño adelanto, pero digo que hay tres claves fundamentales en la mm -hmm. pareja, que yo le llamo CCR, que es confianza, comunicación y respeto. Digo, si esas tres cosas las cumples siempre, seguro que no vas a tener ningún problema. En el momento en que una de esas tres cosas se deja de cumplir, es cuando la pareja empieza a, digamos, a inestabilizarse y la pareja se empieza a romper. Porque, claro, evidentemente, si estás con alguien y no confía en ti, eso no va a acabar bien. Si estás con alguien y no te respeta, tampoco va a acabar bien. Y si estás con alguien y no tenéis comunicación, pues tú no puedes saber ni lo que le pasa a tu pareja, ni tu pareja lo que te pasa a ti. Bueno, hoy es a las 8 de la tarde en el patio San Francisco, la cita. No vamos a hablar más del libro porque, lógicamente... <risa> Es la misión que, que te trae hoy a Isla Cristina, ¿no? Y es en esa cita. Eh, recordamos que este acto eh, se abre a todo el público que quiera participar, que quiera acudir, que quiera estar... Allí también se podrán hacer eh, con el libro. Sí, eh, cualquier persona que quiera adquirir el libro, por solo 10 euros, que está a un precio muy económico, lo puede adquirir allí. Y bueno, yo invito a todos los isleños y a todas las isleñas y bueno y cualquier gente de fuera que también puede venir a que acudan esta tarde a mi conferencia. Yo prometo no aburrirles Ajá. y también sobre todo eh, les aseguro que les voy a dar cosas, les voy a decir cosas muy importantes y muy interesantes. Y bueno, no pasa nada, aunque no tengan pareja que también acudan, porque nunca se sabes puede salir pareja en cualquier momento. Y también nos vas a dedicar unas fotografías, ¿no? Sí, por supuesto. Voy a enseñar unas fotografías que, como has comentado antes, también soy fotógrafo y, y, y hice unos trabajos aquí fotográficos de los atardeceres que son espectaculares. Uh -huh. Y lo digo sabiéndolo porque llevo muchos años viniendo aquí. Y nada, pues voy a enseñar un poco también lo bonito que es un atardecer aquí en Elia Cristina. Pues sí, y viéndolo en pareja todavía es más bonito. Hombre, en pareja mucho más romántico. <risas> Lo hace como un poquito más eh, especial. Eh, está claro que mmm, vas a por el tercero. Sí, eh, acabo de terminar y se va a publicar en breve el tercer libro... Uh -huh. ...que espero y estaría encantado por supuesto de volver aquí a la Cristina también... ...para presentarlo, que es eh, Así no, errores al conocer a alguien... Uh -huh. ...es un libro en el que ya bueno, me enfoco pues, a todos esos errores que cometemos... ...y que muchas veces son sin querer o frutos de la ilusión, de la pasión o de las ganas... ...y bueno pues ahí estoy, está a punto de, de salir y nada pues dentro de poco espero volver a estar por aquí es complicado hoy en día hacerse con una editorial que, que respalde no eh, lo que es es muy difícil la verdad es que he tenido suerte eh, lo digo siempre que he tenido mucha suerte porque desde el principio cuando era un completo desconocido eh, apostó por mí una de las más importantes de este país que es el Círculo Rojo, uh -huh. que para que la gente se haga una idea, supongo que verán el programa de Cuarto Milenio, Iker Jiménez, pues él tiene publicado libros con, con Círculo Rojo. Entonces, eh, tengo, he tenido la gran suerte de que eso, desde el principio apostó por mí esta editorial que es una de las más importantes y mis libros están ahí y este último libro, el de no el de hoy, sino el que he comentado de los errores al conocer a alguien, pues también me lo aprobó la editorial y nada, pues sigo estando, digamos, en primera división, como se uh -huh. suele decir. ¿no? Eh, ¿Te ves en esa continuidad, quiero decir, en este tipo de literatura o crees que…? Pues la verdad es que sí, me encuentro bastante cómodo hablando del tema de autoayuda porque veo que le sirve a la gente, uh -huh. veo que le ayuda. Me gusta, la verdad. Es un tema que me gusta, es un tema del que, digamos, el que más sé. Yo siempre me han preguntado algunas veces que si no escribo novelas. Y yo siempre digo que a mí me gusta escribir de lo real, de lo uh -huh. auténtico, de lo que le pasa a la gente. No inventarme una historia. Por supuesto, cada uno puede escribir del tema que quiera, ¿no? Pero yo me encuentro cómodo en autoayuda y la verdad es que pienso seguir en autoayuda. Y bueno, pues ya se me ocurrirá el cuarto libro de otra cosa. Como decías, es basado en tu experiencia, ¿no? Tanto el primero el segundo. Y me imagino que el, el tercero, pues así también será. Sí. digo que ya te ha dado a ti el amor. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que en 38 años que tengo, sí, me ha, me ha dado para escribir tres libros, o sea que sí que me han pasado cosas. ¿eh? <risa> Hombre, y la pregunta sería obvia, y ahora estás enamorado, Ahora sí, bueno, estoy enamorado, sí, va, va bien la cosa, no me puedo quejar. Digo, porque verá, luego lo mejor yo creo que es el poder incluso seguir creciendo en esos sentimientos, ¿no?, con nuevas experiencias que a la vez luego tú puedas transmitir a través de la literatura. Sí, lo que pasa es que en realidad muchas veces cuando escribo el libro no es porque me esté ocurriendo, sino mm -hmm. porque a lo mejor me ha ocurrido... Porque, por ejemplo, lo de los errores en este último no es que ahora ya No, no es que serán de los errores de los 38 años Claro, atrás. exactamente. He hecho una recopilación ¿no? de todos los errores. Entonces, eh, muchas veces escribo, es verdad que porque me está pasando, pero en el caso del último libro no, es porque me ha pasado y ha sido yo que me he dedicado a recopilarlo y a decir, bueno, hice todo esto, no voy a hacerlo más. ¿Ya ha tenido alguna réplica? Bueno, de momento el de los Porque errores a veces, no... con es... a veces sí puede ocurrir, ¿no? Que como estamos hablando de nuestra propia experiencia, ¿dónde ha habido mm, o compartido no, con otras personas? No sé, ha habido... Bueno, me respuesta? pasó el caso curioso de que el libro de la ruptura... La historia ya la conté, que llevaba siete años con una, que uh -huh. me dejó, que me engañó, que yo siempre, a ver, hablo algo de mis ex, pero siempre respetando y contando la historia tal y como es, no sí. para ridiculizar ni nada. Y me pasó el caso curioso de que, bueno, pues ella le dio a seguirme en Twitter. Uh -huh. Entonces fue curioso, ¿no? Le dije, mira, ha aparecido la protagonista del libro. <risa> pero bueno, se mantuvo ahí, ¿no? Sí, sí, pero bueno, simplemente, seguir. supongo que se lo compraría, pero vamos, simplemente le dio al me gusta. No sé si es que realmente le gustó el libro le gustaría el libro y se dio por aludida, evidentemente. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Pues, eh, Juan, esta tarde en el patio San Francisco eh, estará también Radio Isla Cristina allí para recoger esa conferencia. Te agradecemos muchísimo que te hayas trasladado hasta nuestros estudios, que hayas compartido estos minutos con nosotros, que nos hayas traído el libro. Eh, lo leeremos, <risa> porque la verdad es que siempre la lectura es eh, rica, ¿no? Y cuando además la puedes hacer con vista a tener una ayuda en momentos determinados, pues mejor que mejor, ¿no? Muchas gracias y, y espero esperamos para el tercero, también aquí en, Isla, en Radio Isla Cristina. Pues nada, muchas gracias a vosotros por haberme invitado, encantado de volver, como digo, a mi segunda casa, siempre estoy encantado de volver aquí y nada, pues espero a todo el mundo esta tarde eh, allí en el patio de San Francisco y bueno, pues allí estaremos. Muchas, muchas. gracias, un saludo, Jorge. Gracias. Cada mañana la radio te cuenta qué está pasando en la ciudad, porque te interesa. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, Pepa Mari Serrano te informa en Las Mañanas de Radio Isla Cristina. Información en estado puro.